entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche, interminable Dios, busco tu nombre, no quiero que tu rayo me ensegueje entre el horror, porque preciso luz para seguir, lo que aprendí de tu mano, no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive a Dios mejor que yo. ¿Listo? ¡Listo! Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Lucho con Valentía. El día de hoy presentaremos El tango es una idea triste que se baila. Exacto, Valentía. Es común creer que el tango, la música clásica argentina, es de origen europeo, pero no. Su origen se remonta a una mezcla de sonidos afroargentinos con guangoleños, criollos y europeos, que está escrito en la mayoría de las veces usando el lunfardo. El tango surgió en las barriadas de Buenos Aires, ...en los conventillos o inquilinatos y en prostíbulos. Nació y creció en la ribera del Riachuelo, los boliches de carreros y cuarteadores... ...los conventillos del barrio del sur, los quilombos, el mundo de la mala vida. Uh -huh. Así es, Valentía. El tango creció también en las academias de baile, las carpas y romerías... ...del fin de semana los célebres cuartos de chinas... ...que todavía rodean a los cuarteles de los veteranos del desierto... Originalmente se bailaba y fue con Gardel en 1917 que apareció el tango canción. El tango surgió en el siglo XIX, 1880, en medio de duras e importantes luchas obreras y sindicales en una Argentina en transformación capitalista. Por ello, algunas de sus letras retratan ese momento, cuestionando el poder existente, creando dudas sobre verdades esenciales, como las difundidas por el catolicismo. Además de presentar un cuestionamiento también extendido a la explotación capitalista, al patrón, a la desigualdad social, a la pobreza, a la falta de justicia, a la corrupción, en fin, a la realidad social en su conjunto. Para ahondar en este tema tenemos una nota de Lucho, un profesional musicólogo, estudiólogo e investigólogo del tango. La llegada de los inmigrantes europeos, españoles, húngaros, alemanes del Volga, rusos, polacos, israelitas, franceses, ingleses, italianos, más de 3 millones a finales del siglo XIX y comienzos del XX, crearon un argot llamado lunfardo, una mezcla de criollo, español vernáculo, lenguas originarias, italiano y polaco que sirvió de argamasa para el tango, que los dominantes llamaron jerga de delincuentes. El tango se convirtió en la expresión de sonidos urbanos, con el canto y las letras en contraposición al payador que ya estaba en declive, igual que el gaucho frente al peón agrícola. Pero todos, absolutamente todos, con los aires llamados criollos, como las milongas, el balseadito, los cielitos, el regasguido doble y el chamamé. El más popular ritmo para bailar en parejas en Argentina no es el tango, es el chamamé. Muchas gracias Lucho por tan fascinantes datos. En todo caso, el tango tiene una carga social y sentimental muy fuerte y al ser apropiado por la oligarquía lo llevó a resaltar desde su concepción canallesca el machismo y la misoginia. La presencia del tango en la radio latinoamericana y colombiana en particular fue notable desde los años 30 del siglo anterior, alcanzando fuerte arraigo en Medellín, ciudad obrera donde los operarios fabriles encontraron sintonía con el recital de aquellas letras. Identidad que también encontró entre la delincuencia por aquello de ser desechados de la sociedad, por la violencia padecida, por la negación de que son objeto, de alguna manera una valoración de lo que son y hacen como actor social. Pasados los años y con las transformaciones culturales, económicas y sociales, con el surgimiento de nuevos imaginarios, ritmos y bailes, el tango fue perdiendo su potencia y por falta de renovación entre quienes lo apropiaron en Colombia, pasó a tercer lugar, en general, como música de viejos. Es una realidad. Pero vale la pena volver a él, sobre todo a las canciones que traen letras críticas, cuestionadoras, escuchándolas con toda atención, pues como tormenta nos dejan títere con cabeza. ¿O cómo les parece esta estrofa? Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventaja y el amarte es un bumbir Como podemos deducir, es un cuestionamiento que mantiene plena vigencia y que hoy podemos ampliar mucho más por el reconocido y despreciado relacionamiento que mantiene la Iglesia, ahora en sus distintas versiones, con el poder y la conservación de todo tipo de privilegios. Enrique Santos Discépolo, quien compuso este tango en 1939, fue además dramaturgo y es conocido por otras letras de vena social que integran los llamados tangos fundamentales, como Gira, Gira 1929, Cambalache, 1934, Uno, 1943, Cafetín de Buenos Aires, 1951. Compositor tan famoso como el socialista Ángel Villoldo, autor del Choclo. Exacto. Por ahora, eso ha sido todo en el programa Lucho con Valentía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Ah, y recuerden seguirnos en el canal de YouTube y nuestras diferentes redes sociales. Comentar y por supuesto difundir. Chao, chao. la vida el el